Después de haber descrito qué son las emociones y cómo las podemos clasificar, hoy nos centraremos en explicar aquellos aspectos de carácter natural y sociocultural que influyen en su constitución. Para ello, hemos preparado dos mapas conceptuales. El primero se centra en explicar cuáles son las bases fisiológicas de las emociones. Aquí tenéis el mapa conceptual. En segundo lugar, esta sería la parte natural. Tendríamos un segundo mapa conceptual en el que destacaremos algunas ideas de cómo se produce el aprendizaje social de las emociones. Por lo tanto, ahí vemos integrados los dos aspectos, tanto el biológico como el sociocultural, que configuran el ser humano. Comenzamos a explicar cuáles son las bases fisiológicas de las emociones, es decir, cómo se producen y cómo se regulan. Por un lado tenemos el cerebro emocional y el sistema límbico, que es el lugar donde se producen las emociones. Es un conjunto de neuronas que relacionan el hipotálamo con el resto del cerebro. Y dentro de él, una estructura que es la amígdala, que es la que se encarga de dar respuesta rápida e inconsciente a cada uno de los estímulos que presenciamos y que tiene para nosotros un carácter vital. También es muy importante porque es el soporte de lo que llamamos la memoria emocional. Es decir, todas nuestras experiencias emocionales van quedando guardadas Ahí. Veamos un ejemplo. Estoy en la noche durmiendo, abro los ojos y de repente veo la figura de alguien enfrente de mí, delante de la cama. Se aumentaría rápidamente la respiración, el ritmo del corazón, me incorporaría y posiblemente lanzaría un grito. Toda esta respuesta rápida e inmediata la produce la amígdala. Una vez se produce la emoción, el cerebro racional interviene para regularla. El cerebro racional está formado por el neocórtex. Es la parte más evolucionada, aunque más lenta, de nuestro cerebro. En él residen las capacidades cognitivas superiores y qué tarea realiza. Pues interpreta y da significación al estímulo que ha generado la emoción partiendo de los conocimientos y experiencias previas que tenemos. De esta forma revaluamos lo que era el estímulo original y podemos regular la emoción. En el caso que describíamos, pues, si encendemos la luz, podemos ver, a lo mejor, que aquello que nos parecía que era alguien que nos miraba es simplemente la ropa dispuesta de una determinada manera en una silla o la sombra de un objeto a través de la ventana. Quiere decir esto, que primero sentimos, es decir, se produce la emoción, y después pensamos, es decir, interviene la razón. Partiendo de este hecho, Hemos de destacar que como la amígdala es la respuesta más rápida e inmediata, muchas veces, aunque nosotros pensemos y reinterpretemos el estímulo, los eh, efectos de lo que había sido la respuesta original perviven en nosotros. Es decir, aunque encendamos la luz, pues seguiremos teniendo una cierta taquicardia y tardaremos un poquito en serenarnos. Basándonos en este hecho, encontramos la famosa técnica de regulación emocional que consiste en contar hasta 10 antes de reaccionar frente a un hecho que a nosotros nos altera. De esta forma podemos regular y controlar mejor nuestra respuesta emocional. Habiendo visto el aspecto puramente biológico, de cómo se producen y se regulan las emociones, nos centramos ahora en el aprendizaje social de estas. Es fundamental, tanto para el desarrollo físico del cerebro como para el crecimiento emocional de un individuo, la relación que éste tenga con los otros y con el ambiente, es decir, ...con el entorno sociocultural en el que crece, se educa y se desarrolla. Para analizarlo y comprenderlo vamos a desarrollar tres ideas. Primero la teoría de la inclinación. En segundo lugar la idea o el concepto de resiliencia. Y por último veremos qué son las neuronas espejo. Teoría de la inclinación. Es en el primer año de vida en el que el niño, si es adecuadamente estimulado desarrolla el mayor número de conexiones neuronales en su cerebro. Esta teoría, desarrollada por John Bowley, nos dice que es fundamental el vínculo afectivo que establece el niño con su cuidador o cuidadora principal, de modo que, si le muestra afecto, las caricias, lo reconoce, eso es fundamental para que pueda el niño aprender a regular sus emociones y reforzar su autoestima. El concepto de resiliencia... Define nuestra capacidad para afrontar la adversidad y recuperarnos de ella con éxito. Es una forma de resistencia frente a la frustración y un indicador claro de lo que sería la maduración emocional de un individuo. Pues según la teoría de la inclinación, se nos dice que es fundamental que el niño en el crecimiento tenga al menos una persona que de manera incondicional siempre le muestre apoyo y afecto para que pueda adquirir esa madurez y esa resiliencia. ¿Por qué la risa o la tristeza son tan contagiosas? ¿Por qué sentimos dolor cuando vemos a alguien, por ejemplo, que está trabajando en la cocina y se corta con el cuchillo? El fundamento de estos sentimientos es lo que denominamos las neuronas espejo, formuladas por Rizzolati. Estas neuronas espejo describirían que cuando nosotros observamos una acción de un individuo, en nuestro cerebro se activa el mismo circuito de neuronas que si nosotros estuviéramos haciendo la misma acción, aunque de manera más leve. Estas neuronas espejos son el fundamento de un elemento fundamental en lo que es la educación emocional, que es el concepto de empatía, es decir, ser capaces de ponernos en el lugar del otro, de sentir lo mismo que esa persona siente. A modo de resumen, diremos que hemos visto cuáles son las bases fisiológicas de las emociones, que nos permiten comprender cómo se producen, y nos permiten aprender a regularlas. Por otro lado, hemos visto el papel fundamental que tiene el aprendizaje social en las emociones, tanto en el desarrollo fí físico de nuestro cerebro como en nuestro crecimiento o maduración emocional.